La verdad que tendremos que analizar el nivel de endeudamiento que alcanzamos. Ya veníamos arrastrando las deudas del pasado gobierno de Danilo Medina y a esto se suma que para poder dar respuesta y darle continuidad al Estado ciertamente que el gobierno ha tenido que asumir préstamos para cubrir eh, y esta, la estabilidad diría yo que la estabilidad. Pero ya tendremos un momento para, para reflexionar sobre esto y, y hasta dónde podemos nosotros como país endeudarlo. Señores, senadores premian en sesiones por endeudamiento y corrupción. Precisamente lo vamos a tratar. Un nuevo reconocimiento fue entregado en el Senado de la República. Pero esta vez fue de manos de Alexis Victoria Yep, quien entregó al bloque del Partido de la Liberación Dominicana tres placas por ser el partido más corrupto de la historia de la República Dominicana. La acción aparenta ser una respuesta al reconocimiento entregado por el vocero del PLD en el Senado, Iván Lorenzo, al bloque del Partido Revolucionario Moderno por ser el número uno en, de, en endeudamiento. El senador de María Trinidad Sánchez presentó cinco placas de reconocimiento con distintos mensajes que no fueron entregadas en el hemiciclo, sino fuera de este, pero también el legislador reprodujo en las pantallas del hemiciclo dos videos del expresidente de la República, Danilo Medina. Resulta, parece ser... Eh, que hay una especie de dimes y diretes. El cuerpo legislativo dominicano, dominicano se ocupa muchas veces de cosas superfluas que no dan resultados más que de eso, distracción, circo en la arena. Yo creo que deben de ocuparse de, de analizar verdaderamente los procesos de aprobación y de normativas que están pendientes, como es el Código Penal Dominicano, que cumple ya unos 200 años de, de existencia, y con ello podemos in, envolvernos en una especie de levantamiento de los delitos y nuevas prácticas de delincuencias y de actos eh, penados por la ley en otros países que nosotros no hemos podido concretar para poder contrarrestar la, la, la el avance de muchos de estos delitos, por esto que nosotros aún permanecemos con un código penal ya muy viejo. Usted sabe lo que hablar de un código penal de 200 años y que ahora nos diluyamos en discusiones de las tres causales, de que, de que haya discriminación para los condena para los que discriminen a los GLTB, cuando hemos dado aquí más de una ocasión muestra de que tanto la constitución, que es de donde parte el, la, la, el ordenamiento jurídico nacional, como las normas, establecen claramente la no discriminación y eso se castiga y hay sanciones para ello. Nosotros no necesitamos mayores... Eh, eh, nuevas teorías para establecer aquí en el país un régimen o un sistema de consecuencias pero ciertamente que el Estado Dominicano no vamos a tapar un sol con el sol con el dedo de que el Estado Dominicano se ha ido endeudando y ha tenido que apelar a los préstamos, que ahí es donde viene el primer acto que el vocero del PLD le haya entregado una placa por ser el gobierno y el partido que lleva el número uno en endeudamiento. Lo que ayer trajo consigo que... Muy bien, muchas gracias. Salud. Lo que trajo consigo una reacción entonces contraria cuando el senador contrario le llevó al Partido Revolucionario Dominicano y al gobierno, eh, digo, al, al Partido Revolucionario Moderno algo, y, y al gobierno, ser el número uno en endeudamiento. Entonces, a YEP, que es de María Trinidad Sánchez, le hizo uno, varios reconocimientos que sería importante que lo busquen por ahí porque hay unas inscripciones en esos reconocimientos de actos de corrupción, incluyendo una, una litografía que habla de, del tiburón podrido que se comió eh, Danilo Medina, yo creo que eso di, diluye, es decir, rebaja a, a otro terreno, estas discusiones rebajan a otro terreno el ejercicio legislativo. Vuelvo y repito, cuando se tiene al pendiente, que los legisladores y sobre todo el Senado, que tiene grandes eh, responsabilidades para dar paso a una ley como la del Código Penal, estén dando muestras de sus posiciones y aprobando este código, obviamente, como lo esperamos, sin ningún tipo de ingrediente que venga a distorsionar lo que ya nosotros por norma y por regla tenemos. Una minoría está tratando de, de forzar, y esto se suma que ayer yo criticaba que al país le llegan todas las, todos los planes de distorsión de nuestra cultura, de, nuestra, de nuestros orígenes de, como nación. Y eso trata cuando decía que no nos dejaban descansar con la intención de, de hacer aquí el paraíso gay del Caribe, que lo trajo el anterior embajador norteamericano. Tuvimos un respiro al momento que Trump ocupa el, estado, el, el pueblo nor el norteamericano y nos da un respiro en el sentido de que este limitó a esos grupos que promueven todas esas corrientes que nosotros hoy criticamos. Pero no obstante a esto, <coughs> ya vimos en la, en la prensa que han designado una nueva pareja de, de hombres casados entre sí como embajadores de la República Dominicana y eso quiere decir que hay una continuidad del plan de establecer aquí todo ese tipo de de corriente, de política de género, aborto y demás. A eso es que deben estarse abocando los, los legisladores, a diseñar claramente la respuesta y librar a este país de toda esa vagabundería que quieren imponernos a nosotros, con fórmula de otro país, con cultura de otro país. Debieran de emplearse a fondo y no estar en los chismes estos chismecitos de estarse criticando entre partidos y senadores y senadoras, porque hay cosas más importantes que son propias del legislador dominicano y de cualquier sistema legislativo, que es formar las leyes, cumplirlas, hacerlas cumplir, procurar que se cumplan, revisar tantas leyes y normas que tenemos que están diría yo, repetidas. ¿Para qué tenerla? Vamos a, a limpiar el sistema jurídico nacional y, y quedarnos con lo que ya son más actualizadas. Yo creo en eso, que los legisladores debieran de ocuparse de, de esas cosas. Ahora, dentro de ese hemiciclo, pueden hacer las críticas y deben hacer las críticas y advertirle al gobierno de los errores que se pueden cometer cuando sin mirar hacia adelante, nos endeudamos y no tenemos todavía un sistema fiscal actualizado tampoco. Sabemos que el gobierno ha tenido que hacer muchos de, de estos préstamos en razón de que no ha podido hacer la reforma que corresponde desde, desde, desde el 2012. Y entonces nos estamos diluyendo en traerle y sacarle los trapitos al sol al, al, al gobierno diciendo que es el que más endeuda, pero tú no estás ayudando a planificar con el gobierno en tu punto de vista de cómo enfrentar las situaciones económicas de nuestro país y a dónde hay un freno. Vamos a ponerle un freno. Y ciertamente que una Acción trae una reacción, y eso es natural, de la vida, y en política mucho más. De hecho, le decía yo temprano al chamo que le mandé unas imágenes de doña Raquel Albaje la primera dama, prácticamente dándonos una respuesta de la preocupación de ayer respecto al registro civil. Pero eso más adelante lo voy a comentar, y le voy a presentar que salió en todos los periódicos. Donde ella advierte, no, señores, no, se, no pierdan energía en eso. Que para los niños dominicanos, para registrar a los niños dominicanos. Yo creo que eso le debe servir al amigo que, que indicó que mi comentario era como una especie de, de tentativa. No, es que yo estoy consciente de, y estoy más que claro con, la, con, las, con las informaciones que manejamos del plan que se tiene, de deteriorar el sistema registral de registro civil dominicano sobre todo en lo que tiene que ver con los nacimientos de parturientas aquí de forma ilegal quieren colar y los Estados Unidos de esta administración porque es la misma administración de Obama ya empezaron los ataques a República Dominicana y usted cree que no le interesa debilitar el sistema nuestro, para que los legisladores se presionen y terminen haciendo y deshaciendo o apoyando esas políticas que nos están implementando. Casi todos los que estaban en el sistema de Naciones Unidas al servicio de la USAID están en el gobierno y eso es lo único que yo critico a, a Luis Abinader. Que no, se ha de, que no se ha podido desprender y lo que ha, ha tenido un aposentamiento de esa política. Se han aposentado en el poder. Y eso es lo que se ha de criticar, pero de forma constructiva. Y cuando digo se han aposentado en el poder, Seara Hatton, que es de Economía y Planificación del País, era de economía y planificación de la USAID. En la misma parte de la verdad que hay gente ha usado cita. La misma parte que nosotros hemos criticado del embajador en España, que más que diplomático es un periodista de mucha de larga data como Juan Bolívar Díaz, pero tiene su agenda muy muy ceñida a lo que la USAID quería porque él, del sistema que implementó aquí en la República Dominicana participación ciudadana que de hecho no todo está mal de participación ciudadana ha valido la pena pero los intereses ocultos respecto a lo que es la, la fusión lo que es la liberación de la frontera están todos en el gobierno todos y le es fácil en esa universidad donde, donde todos participaron y se formaron. Inter representa a esos grupos y ha sido la mayor beneficiaria de esos recursos para desplegar aquí política de género, para desplegar aquí política de, de, de registro civil y romper con la, con la, con la sentencia 168 para desconocer quiénes son y quiénes no son dominicanos. Entonces, señores, yo creo que vale la pena que los legisladores encaucen sus proyectos de participación en el, en el, en el Congreso. Más que chismear y estarle tirando los cajones para que vengan, entonces, utilizar todo un día de ayer como, como, como chercha y decirle a los otros que, que son los número uno en corrupción, y que aquí se está definitivamente trabajando y se está luchando contra la corrupción. Pero a Luis tiene que poner atención a su gobierno y tiene que poner atención y control sobre el sistema económico que tenemos. Y si vamos a responder al final a tantos créditos o a tantos préstamos que nos están imponiendo. Buenos días, Amado. <risa> Buenos días. Casi buenas noches. <risa> eh. Gracias, gracias por salvarme. Gracias, momento. Francis. Gracias, Francis. Buenos días a todos los amigos que cada día se encuentran con nosotros desde las 7. Hoy los relojes no funcionaron, no funcionaron, ¿verdad? Y entonces, por esa razón, el tiempo me traicionó. hoy es viernes. ¿Eh? Hoy es viernes, exactamente. Y el cuerpo lo sabe. Hoy <risa> es viernes. Y el cuerpo <risa> Mira, lo sabe. He tenido un tema sí, lo, lo vi. acerca del, del premio que ayer... Le Una especie de, de, de dime y direte y directo, de, de, de pergaminos y cosas así. Corre. <risa> y placa eh, de reconocimiento. Mira, en un tiempo de campaña eh, resulta novedoso ¿Cómo, cómo? que un PLD que viene de, de, de recibir <risa> estrayones y golpes ah. Ah. Sí. resurja criticando al Congreso, en el Congreso, que este es el gobierno de mayor... No, no, no. Número uno en préstamos. Y si tomamos la, la, la, la, la, la línea probatoria del pasado gobierno, nos llevó a superar el 61, 61%. Y es lo que recibió este gobierno para continuar el Estado. Me gustaría tu opinión a este Dime y Direte, cuando yo también he planteado mi punto de vista, que debieran de estar ocupados, Revisando claro. las leyes no, pero claro. y dándole más definición al Código Penal pero claro. Dominicano que hace Mira, ya 200 años. Los legisladores son funcionarios electos que tienen una finalidad específica. La idea del legislador es legislar. Legislar lo que es necesario para el desarrollo de una nación y legislar lo que ya no es necesario y se convierte en obsoleto para ese país. Bueno, modifique esa ley, modifique aquella, vamos a convertirla en una sola ley, vamos a hacer... Pero ese enfrentamiento que parece ser un enfrentamiento de muchachos, de comadres de barrio, de que tú me dices y yo te digo, no lleva a ningún lado. No. El asunto aquí no está en que si el PLD fue más corrupto que el PRM o si el PRM no es corrupto. Aquí no hay, no estamos hablando de esa discusión, eso se le deja a otro escenario. De hecho, ellos no son quién. Ninguno de los que están ahí en el Senado son quien, ni de un bando ni del otro, para decir quién es más corrupto que quién, porque eso es una decisión de una sentencia de un juez, juzgando en buena ley. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Cada vez, cada día que pasa, uno nota que en muchas acciones, los legisladores nuestros, los diputados y senadores, son verdaderamente cargos públicos innecesarios. Mira, le da un matiz de... ¿Por qué? Porque es innecesario cuando tú contratas un mecánico, por ejemplo, un mecánico mm. para que te arregle el motor del carro y el mecánico se para frente a tu carro y te dice, pues ese carro hay que desabollarlo. Mira, esta parte aquí, <risas> esta parte aquí se está pudriendo, eso se va a seguir pudriendo y como tú viajas mucho a la costa, el salitre y va a seguir deteriorándose rápidamente. Mira, eh, tú necesitas arreglar la carrocería Óyeme, yo no te contraté para que tú bregaras con carrocería, fue para que tú me resolvieras el motor de mi vehículo. Entonces eso mismo está pasando con los legisladores. Nadie lo eligió para este dime y direte, para este disparate, de que eh, tú eres el más corrupto, que yo soy el más eh, cogedor de cuarto prestado. No es esa la idea. La idea no es que nos pongamos no, vamos, a discutir. No vamos a tapar el sol con un dedo. Llevan en esta semana, en dos sesiones... 340 millones de dólares. Claro que sí. Entonces, eso, eso preocupa. Eso preocupa, es preocupante. Y, y deben existir mejores críticas. Sobre todo que se ha dicho, en un momento dado, se ha dicho que un país para tener una economía óptima no puede sobrepasar el 50% de su PIB. Digo, en principio, el PIB hablaba del 31%. Ya parece ser que una, como todo cambia, al 50%. Exacto. Pero suponte tú que fuera verdad. Bueno, estamos de acuerdo. Si tú ganas 20, gasta 10. Uh -huh. O coge 10 prestados, que, que es la idea real. Tú coges 10 prestados y si tú ganas 20, bueno, tú, tú puedes desenvolverte con los 10 que te sobran y con los otros 10 pagar, los, Ay, pero... pagar las deudas. Pero eh, nosotros andamos muy por encima de ahí. Que lo llevó este gobierno, no. Pero este gobierno está acrecentando la brecha. Entonces. Sí. Lo que habría que ver es si esos préstamos son necesarios. Una de las cosas que exigía Farideh Raful cada vez que había un préstamo, siendo ella legisladora de la oposición, y la traigo a colación porque ella ha sido la más aguerrida con relación sí. al tema, era exigirle al gobierno que dijera qué iban a hacer con, con ese dinero. Pues ahora hay que exigirle a Luis Abinader que cuando solicite un préstamo digan qué se va a hacer. Y no solamente eso, el Estado debe saber, el país debe saber si ese dinero se invirtió en lo que se dijo que se invirtió. Nadie está diciendo que el dinero lo quieren para cogérselo, porque aquí hay mucha gente que inmediatamente responde. Yo soy de los que creo que hasta ahora el gobierno de Luis Abinader ha dado muestra de que no tolera la corrupción y eso está claro por lo que ha pasado han habido algunos casos que se han quedado callados por un asunto político y eso es entendible. Todo aquel que comprende la política vernácula, es decir, la política que se hace en este país, sabe que las decisiones, las acciones de eh, lo, los gobiernos están signadas básicamente por lo que pudiera pasar. Yo lo dije ayer en un comentario aquí mismo. Joaquín Balaguer nos enseñó o le enseñó a los políticos dominicanos sencillamente lo siguiente el ejercicio del poder es el ejercicio de la conveniencia y el beneficio si te conviene o si te beneficia hazlo, si no, no lo haga aunque sea lo justo y lo correcto eso, eso, eso, eso hizo Balaguer eh, eh, enseñó a este país a manejarse de esa manera por eso ustedes ven que muchos de esos generales que eran hienas sanguinarias, se mantenían en sus posiciones o lo cambiaba de un sitio para otro por qué por muchísimas razones. Una, para evitar un, una sonada una dentro de, la, de, de los cuerpos militares. Segundo, para mantener el, el, el, la, la cuota del BOA, como dice, el bocado del BOA, como le dicen. Y para, para mantener muchas cosas, para mantener la sanidad en cierto modo, o la permanencia más bien de su gobierno. Entonces... Eh, la política vernácula se hace así. Nosotros no tenemos una nación que exige claridad. Nosotros no tenemos una nación que exige que las cosas sean de manera correcta, de manera como, de, que, como deben ser. Bueno, no somos una nación como los Estados Unidos, donde mm, cuando un las agendas agenda son llevadas al pie de la letra. Cuando cuando un porque, aquí cualquier persona distrae. Distrae. Exacto. En el momento menos oportuno. Fíjate que cuando una persona, cuando un funcionario en Estados Unidos es acusado de ser, de ser, eh, eh, de, de, de acosar, acusado de acosar uh -huh. a una empleada, o a una persona o de haberse acostado con una prostituta, por ejemplo, eso solamente le, le, eso es razón suficiente para que renuncie de su cargo. Excepto hasta que llegó Trump a la Casa Blanca porque Trump era Trump. Correcto. Pero, en definitiva, yo pienso que los legisladores nuestros deben dejarse de esa chercha y ponerse a hacer el trabajo por el cual se le, se le, se le votó en las pasadas elecciones. Hay una, hay una parte que no podemos dejar de, de recargar. Y es que, ciertamente, Luis debe emplearse con el equipo económico a Está fortalecer la economía basado en innovación, basado en procesos de creación de fuente de, de ingresos. Que esa fuente de ingresos equipa, equipa, eh, se equipara, se equipare a la posibilidad de de que el pueblo no sienta tanto en el bolsillo como lo estamos sintiendo, porque pareciera que está gobernando con sectores económicos. y Déjame decirle una cosa al gobierno, voy a hacer como hace Yerlán, uh -huh. mira Luis Abinader, sí, hay unos amores entre la, la República Dominicana y tú que se pueden acabar, y, y de yo golpe. No, esto no es una amenaza, ni mucho menos, para que no lo vean como eso. ¿No? Yo no soy un hombre estridente. Ahora, yo lo que estoy diciendo es la República Dominicana en cualquier momento abandona los amoríos con, sí, sí, sí. con Luis. Es como el novio, es como el novio, ¿verdad? Hey. Está muy bien con la novia, pero la novia se está enterando de que él anda por ahí dando tumbo y que visitó a Margarita, la de allí, de, de hace... De, ...tres esquinas de distancia de mi casa... ...que en el colegio le anda haciendo ojo bonito a otro... ...y cuando viene a ver la muchacha dice... ...oye, se acabó esta vaina... sí. ...¿por qué? ...porque a pesar de todas las cosas... ...a pesar de todo... ...la nación todavía lo sigue apoyando... ...y sigue mirando, y sigue mirando en él la esperanza... ...de que este país se enrumbe por un camino correcto... ...pero... ...no se puede abusar de esa confianza... ...mira... ...ese, esa, ese mismo... ...anuncio de aumento de salario... ¿Tú te fijas lo que yo advertía? Sí, se iba a ahogar. el. Área. Se iba a ahogar. Claro. Y ¿para qué aumentarme cuando yo no puedo disfrutar de ese aumento si me lo va a quitar el mercado? Si cuando voy a usar mil pesos son como si estuviera usando 300 de antes de ayer. Ni siquiera 400 pesos ya yo compro. Lo que yo compraba 400 antes, no, no, no. ya yo con mil pesos no lo no, compro. Exacto. Tú compras. Entonces, con 400. eso a mí me preocupa. Que hemos estado, en cierta forma, de acuerdo y apoyando a Luis Abinader. Pero yo soy. Yo tú compras con de este 400 país. pesos. Tú sabes lo que tú compras. Tú compras con 400 pesos un queso crema. Un queso crema y una funda de galletas. Por, sí, Nada más. Porque 200 y pico. Y pico casi la libra. Exactamente. Y la, caja de galleta, y la funda de galletas, 70. Exacto. Ahí está. Ahí hay. Casi 400 pesos. Exactamente, tú compras una funda de galletas y una libra de queso eh, eh, eh. crema. No, no, crema, eh, eh. queso crema. Vamos a suponer de hasta de hoja. Exacto. Entonces, cuando tú tienes un poder adquisitivo que aunque te lo aumentan, a la vez te lo aumentan en base a algo que no se tocó ni quiso tocar el gobierno y fue el control de los precios. Ya no instalaron los precios. Y aquí hay que ahora, pagar el aceite eh, a 600. Ahora es difícil bajarlo. Y ahora va a ser muy difícil porque ya ellos asumieron que del 83% que subieron de esos productos, están dando apenas un 24 en el agua. Oye, este es un país que viola eh, principios hasta de la física. Total. Todo lo que sube baja por un tema de gravedad. Me aquí lo, nunca bajan los precios. Aquí los precios no bajan. Bueno, señores, la... creo que, que esto, los legisladores deben instruir al país ser ellos los principales defensores del buen hacer y déjense de estar perdiendo su tiempo Bien. cuando hay tantas leyes como el código penal que está pendiente claro, en su claro, cámara, claro, en la claro, cámara de senadores claro que sí. para que este Señores, país definitivamente tenga un, una, una norma penal fuerte y moderna dice el hombre deporte que lo único que sube y baja en este país sin problema es la bandera la bandera es Y a eso es que le tengo mucho bueno, miedo Porque aquí hay señores. individuos Que no le tienen amor a la bandera Y la bajan fácil Un Cada día... vez que hacen una acción Es bajando la bandera